Diminutivos y aumentativos. Diminutivos. ¡Jorgito! ¿Cómo estás, hijito? No estoy bien, abuelita. Estoy malito. Tengo gripe. ¡Ay, pobrecito! Espera un momentito y te busco un vasito de limón con miel. Vas a estar mejorcito dentro de... En muchos lugares se usan los diminutivos para indicar tamaño, pero más frecuentemente para mostrar cariño. Como hemos visto aquí, Jorjito, Abuelita, Pobrecito. Para formar el diminutivo, quitamos la O o la A del sustantivo y añadimos Ito o Ita. El niño, aquí tenemos ñin y añadimos Ito el niñito, la niña, la niñita. Para los sustantivos que no terminan en o o a, añadimos cito o cita. El hombre, hombre más cito, hombrecito. La mujer, mujer más cita, la mujercita. Hay algunas excepciones y cambios de ortografía debido a la pronunciación. El amigo, el amiguito. El lago, el laguito. El pez, el pececito. La chica, la chiquita. También podemos usar el diminutivo para suavizar algunas palabras. Cerca, cerquita. Feo, feito. Gordo, gordito. Pobre, pobrecito. Es importante reconocer que hay unas diferencias regionales. Por ejemplo, en España. En España, los diminutivos usan illo, illa en vez de hito ita, por ejemplo chiquillo, chiquilla, en vez de chiquito, chiquita. En Colombia, Costa Rica, Cuba, usan ico, ica, en vez de ito, ita. Por ejemplo, gatico, gatica, en vez de gatito, gatita. Ahora, a practicar. Escribe la forma correcta del diminutivo. Libro, librito. Cama, camita. Gato, gatito. Café, cafecito. Joven, jovencito. Muchacha, muchachita. Luz, lucecita. Amor, amorcito o amorcita. Ahora vamos a ver los aumentativos. Miguel es un solterón y nunca se ha casado. Es rico y tiene un dinerazo. Vive en una casona con un perrazo. Los aumentativos indican gran tamaño o gran intensidad. También se usan para inferir algo negativo. No se usa tanto como los diminutivos. Aquí tenemos unas terminaciones. On, ona, soltero, soltera, solterón, solterona. Ote, ota, un libro, un librote. Aso, asa, un beso, un besazo. Acho, hacha, un pueblo, un poblacho. Ucho, ucha, un abogado. Un abogaducho. Udo. Uda. Peludo. Peluda. Ahora, a practicar. Aumentativo o diminutivo. Tengo una taza grande. Es una taza. Mi hijo me da besos pequeños. Me da besitos. El actor es muy guapo. Es guapote. Es un libro pequeño. Es un librito. Real Madrid ganó el partido. El último gol fue increíble. Fue un Golazo. Me gusta dormir mucho. Soy una... Dormilona. Un perro chihuahua es un... Perrito. Marcos vive en una casa enorme. Es una... ¡Casota!